¿Tienes conocimiento de desarrollo web y te encantaría utilizarlo para desarrollar aplicaciones nativas? ¿Eres un emprendedor y te gustaría crear tu MVP en total autonomía? Gracias a React Native y este curso podrás hacerlo. React Native en los últimos años se ha puesto muy de moda, sobre todo por su enorme comunidad, el número de gente que lo está utilizando y sobre todo por el resultado del producto que es totalmente comparable a una aplicación nativa. Mi nombre es Paolo Mosca y soy ingeniero informático y ayudo desde más de 10 años startups de toda Europa en montar sus aplicaciones móviles y desarrollar sus soluciones tecnológicas. En este curso te voy a acompañar paso a paso a desarrollar una aplicación completa a partir de un template gráfico. Con más de 3 horas de contenido audiovisual vamos a tocar todos los temas desde los más básicos a los más complejos. Trataremos de navegación, de gestión del estado, conexión con API externas y servidores externos y además te voy a pasar todos mis secretos sobre las herramientas que utilizo a diario para mejorar mi flujo de trabajo y ahorrar mucho tiempo. Recuerda que este curso es en continua evolución y entonces podrás poner en tus comentarios consejos para nuevos temas que quieres tratar dentro del curso y yo seré feliz de añadirlo al contenido. Espero verte apuntado a este curso y poderte apoyar en tu formación profesional en React Native en el desarrollo de aplicaciones móviles.